Adolfo López Vadillo, nacido el 9 de marzo de 1974, es uno de los aspirantes al puesto de consejero del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. La postulación de López Vadillo ha sido duramente cuestionada, lo mismo por diputados que por activistas, debido a su actuación como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre 2011 y 2019, tiempo que coincidió con los gobernadores panistas Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fallad. Funcionario público durante las administraciones de Manuel Batlet Díaz y Melquiades Morales Flores, Adolfo López ingresó en 2004 a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde fungió como visitador. En 2011 fue elegido por el Congreso para dirigir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. En ese entonces, los periodos al frente de la CDH eran de tres años, pero un cambio en la ley propuesto por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle amplió a cinco el mandato. Vadillo se postuló de nueva cuenta y fue ratificado por el Congreso Poblano. A lo largo de ocho años, la CDH se convirtió en uno de los organismos más criticados por la sociedad civil y López Vadillo fue acusado de guardar silencio ante las acciones de Moreno Valle, la más grave de ellas, la aprobación de la llamada Ley Bala. Esta ley se utilizó para reprimir una manifestación de pobladores de San Bernardino, Chalchihuapan. La policía estatal lanzó cartuchos de gas lacrimógeno contra los manifestantes, hiriendo a ocho personas. Entre ellas, el niño José Luis Tehuatlieta Mayo, quien murió víctima de las lesiones. Ante este incidente que provocó críticas a nivel nacional, la CDH se quedó callada. No hubo una sola recomendación por parte de la comisión. Lo mismo sucedió con los más de 70 activistas y opositores detenidos durante este periodo, considerados presos políticos o contra las obras en la pirámide de Cholula. La cereza en el pastel fue cuando López Vadillo consideró que no era necesaria una alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado, pese a la alza de feminicidios.